De acuerdo con cifras recabadas por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, en febrero se registró un incremento promedio de 9% en el precio de los productos pecuarios que integran la canasta básica en comparación con el mismo mes del año pasado. Esto debido al encarecimiento de los costos en toda la cadena de producción. La carne de pollo presentó un aumento de más del 10%, cotizándose en 77 pesos por kilogramo. La ABPA reportó que el conflicto geopolítico en Europa ha representado un impulso para la demanda internacional de la carne de pollo brasileña, elevando hasta un 10% sus precios. Luis de Rúa, director del organismo, explicó que Ucrania es el competidor directo en ciertas regiones de la Unión Europea, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, pero en estos momentos, al estar imposibilitados para exportar, los importadores buscan alternativas y Brasil Está listo para adecuar su comercio a estos destinos. Líderes pecuarios de la UNA, la AMEG y la OCORMEX.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 y 2.888 millones de dólares respectivamente. El IUSDA reportó dos nuevas incidencias de influenza aviar de alta patogenicidad en condados de los estados de Kansas e Illinois. Ambos se registraron en exportaciones de traspatio, por lo que no presentaron afectaciones en la avicultura comercial. El organismo aseguró que el consumo de huevo y pollo continúan siendo seguro y ya trabaja con autoridades locales para la aplicación de medidas de cuarentena pertinentes y el sacrificio humanitario de las aves